El equipo del Programa de Acceso a la Educación Superior, PASE, de la Universidad de Playa Ancha, ha trabajado en estas jornadas con las y los estudiantes de cuarto medio del de Liceo Zapallar, desde las áreas Orientación Vocacional y desde el área Pedagógica. La metodología de trabajo que hemos implementado este año es en base a ciclos pedagógicos con temáticas que sean relevantes y cercanas con la cotidianidad de las y los estudiantes con el fin de trabajar en el reforzamiento de habilidades para el siglo XXI. En este sentido, reforzamos a lo largo de los ciclos pedagógicos las habilidades de pensamiento crítico y responsabilidad personal y social. Sobre todo, teniendo en cuenta el contexto actual del gran reto que significó para toda la población mundial la pandemia y lo que involucró especialmente a las comunidades educativas. Para ello, trabajamos con los cursos de cuarto medio, con el ciclo pedagógico, cartografías poéticas, desafíos de las ciudades hoy. En la experiencia desarrollada por las y los estudiantes analizan que la forma de representar el espacio en donde vivimos no es un ejercicio objetivo sino que está permeado por nuestra subjetividad y los elementos que queremos relevar de los lugares que habitamos así uno de los objetivos de este ciclo es comprender que el entendimiento del territorio se construye tanto a partir de la experiencia individual como colectiva de seres humanos que habitan un mismo espacio por esta razón, en la fase experiencial, las y los estudiantes trabajaron asumiendo un rol activo de cartógrafos y cartógrafas, creando, a partir de su experiencia personal, un mapa de su recorrido desde sus hogares al liceo, identificando y analizando ciertos espacios de conflicto que encuentran en su transitar. Esto, con el fin de generar, de manera grupal, una interpretación de cuáles son los desafíos que experimentan las ciudades contemporáneas y cómo estas dificultades se pueden evidenciar en Zapallar. Todo esto a partir del lenguaje artístico, que permite trabajar de un formato más libre y alternativo, materializando una lectura crítica de la realidad que viven las personas. Por este motivo, realizamos esta presentación para que conozcan el trabajo realizado por las y los estudiantes de cuarto medio con la exposición de sus cartografías poéticas sobre los desafíos que visualizan en la comuna de Zapallar.